Ya han hablado sobre variables, condicionales y ciclos. Y en este nuevo módulo vamos a cubrir el último de estos bloques básicos, eh, y esas son las funciones. Ahora, antes de adentrarnos en la sintaxis de las funciones en Python, eh, quisiera hablarles un poco sobre qué son las funciones, para qué las podemos utilizar y por qué son tan importantes. Podemos pensar en las funciones como máquinas que hacen ciertas operaciones por nosotros podemos hacer una analogía con un rallador de queso, por ejemplo. Estrictamente, un rallador de queso es una máquina porque nos permite desmenuzar un bloque gigante de queso en trozos más o menos del mismo tamaño. Es decir, que es una máquina a la cual le debemos dar un bloque de queso y nos devuelve queso rallado. Imagínense donde no existieran los ralladores de queso. Tendríamos que arrancar una tira de queso a la vez eh, de ese bloque gigantesco. Eso traería consigo varios problemas, primero, tendríamos que gastar muchísima energía para desmenuzar todo el queso, segundo, nos gastaremos muchísimo tiempo desmenuzando ese queso, y tercero, no podríamos garantizar que todas las tiras resultasen más o menos del mismo tamaño. Así como cocinar sería mucho más difícil sin ralladores de queso, sería mucho más, mucho más difícil también programar si no tuviéramos funciones en nuestra vida. En programación, una función es un pedazo de código que se alimenta de queso, lo cual en programación llamamos argumentos o inputs, eh, y que nos devuelve un resultado que llamamos output. Hablaremos en más detalle sobre los inputs y los outputs más adelante, pero por ahora solo quiero que se imaginen las funciones como máquinas que toman objetos A, B y C, y devuelven otros objetos eh, que llamamos X, Y y Z. En pocas palabras, las funciones son la lógica o las instrucciones que convierten inputs en outputs. Sin darse cuenta, o quizás sí, ya hemos usado funciones en módulos anteriores. Por ejemplo, la función all es una función cuyo input es una lista de booleanos y que nos devuelve un booleano, es decir, eh, verdadero, si todos los booleanos en esa lista son verdadero, y nos devuelve falso, eh, de lo contrario. Dense cuenta que a la función all no le importa cómo se vea la lista, no importa si es una lista con dos elementos u 80.000 a la función solo le importa que sea una lista de booleanos, nada más. A eso me refiero con que la función solo las instrucciones se convierten inputs en outputs, solo las instrucciones, no las variables con las que la alimentamos. Como se podrán imaginar, las funciones son súper importantes en la programación porque, primero, nos permiten empaquetar pedazos de código que utilizamos varias veces en nuestro programa, sin necesidad de escribir varias veces el mismo código. Segundo, nos permiten empaquetar instrucciones muy complicadas en bolsas más pequeñas que funcionan de manera independiente. Así como por ejemplo una licuadora, que también es una máquina, está compuesta por máquinas más pequeñas como el motor, las cuchillas y el recipiente. Por último, las funciones también nos permiten organizar nuestro código en diferentes módulos o archivos que luego podemos importar, así como lo hicimos con la función time del módulo time y la función random del módulo numpy.random.